hola cómo están amigos de español real bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo ya estamos allí en vivo bueno si es la primera vez que me ves o me escuchas me llamo martín y aquí en español real ayudo a muchas personas a muchos extranjeros hispanohablantes no nativos como tú a hablar español de manera auténtica y divertida en la clase de hoy voy a hablarte de dos verbos, dos palabras que son muy utilizadas y que son motivo de confusión entre uh, hispanohablantes no nativos, como tú, seguramente te confundes al momento eh, de decir andar, caminar, en qué casos eh, tenemos que usar caminar, andar, qué significa caminar. Qué significa andar? Bueno, el objetivo de este video es presentarte eh, estos dos verbos. Te voy a explicar qué quieren decir y también la diferencia entre ellos. Sin más, vamos a por ello. Bueno, voy a comenzar eh, con una breve introducción. Ambas palabras son verbos, es decir, que están asociados, están asociadas a una acción en este caso ambos verbos se refieren a eh, moverse, están relacionados, eh, están relacionadas al movimiento, al desplazamiento, desplazamiento, a desplazarse, disculpen, a desplazar algo, puede ser una cosa, una persona, así que este es el digamos una de manera general lo que se refiere andar y caminar. Es por ello que te confundes al momento de emplear andar, caminar, así que dicho todo esto vamos a comenzar con el verbo andar. Voy a explicarte qué significa el verbo andar y algunos ejemplos para que puedas entender de manera clara el concepto de este verbo y el sentido. Bueno andar quiere decir moverse normalmente caminando allí el motivo de confusión se puede ref también referir a andar al funcionamiento de un artefacto de una máquina también se puede decir andar como estar estar con alguien puede ser sinónimo de estar con alguien por último andar se emplea con medios de transporte vamos a ver con algunos ejemplos, por ejemplo, andar el reloj, eh, andar la licuadora, andar un molino, quiere decir que son artefactos o máquinas que funcionan o que están andando, en este caso se están moviendo, este es el sentido que tiene andar, mover algo, en este caso un artefacto, una máquina, también podemos decir andar con alguien, por ejemplo, yo estoy andando con Lucía por el parque. Quiere decir que estoy andando, estoy con esta persona, estar, con alguien. Eh, en el mundo de habla hispana también podrás encontrar algunos hispanohablantes o algunos casos que se dice, ¿con quién estás andando? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una expresión... Eh, muy empleada, así que en este caso quiere decir, dime con quién estás, dime eh, con qué personas, a qué personas frecuentas. Así que en este caso el verbo andar se refiere a eso, a estar con alguien, con una persona en este caso. Por último, medios de transporte, por ejemplo, andar a caballo, andar en bicicleta, andar en auto, andar en tren, etcétera. Ahora, como lo había mencionado al inicio, andar quiere decir moverse, normalmente caminando. Por lo que puedo decir, yo ando por la calle. Y este es el momento, o digamos ese es el punto de confusión entre andar y caminar. Así que en este caso se refiere a andar y caminar, diríamos que son sinónimos, pero andar se refiere a moverse de manera general simplemente a moverse en este caso puedo decir José está andando por la calle pasemos al verbo caminar el verbo caminar se refiere a andar determinada distancia te repito andar determinada distancia dirigirse a un lugar o una meta entonces dicho todo esto esta es la gran diferencia entre andar y caminar. Andar quiere decir mover, moverse, normalmente caminando, y tiene otros significados. Mientras que caminar se refiere a algo determinado, a una determinada distancia. No lo olvides. Por ejemplo, hoy he caminado 10 kilómetros. Puedes, puedes eh, darte cuenta, determinada distancia el médico me recomendó caminar al menos una hora todos los días como puedes observar hay una meta caminamos toda la mañana hasta alcanzar la cima de la montaña y en este caso también se refiere a un lugar a una meta así que caminar es algo más específico si quieres eh, verlo de este, de este modo. Es algo más específico y siempre con un lugar, con una meta y con una determinada distancia. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro el uso de andar, de caminar, así como la diferencia entre estas dos palabras. Son verbos muy importantes ya que se emplean todos los días. Las personas, eh, los hispanohablantes nativos hablamos eh, empleamos estas palabras todos los días, te diría así que es muy importante que las conozcas, eh, que sepas a qué se refieren y sobre todo que las utilices de manera correcta. Por último quiero presentarte otro verbo que muchas personas me han preguntado y la diferencia entre andar, caminar y pasear. Pasear quiere decir simplemente moverse generalmente por placer y sin objetivo, simplemente para entretenernos, por ejemplo, hoy esta mañana paseé, paseamos por el parque, quiere decir caminamos por el parque por placer sin ningún objetivo, así que recuerda este verbo pasear que quiere decir lo mismo moverse y no te confundas entre andar, caminar y bueno este verbo digamos adicional que te estoy presentando que es pasear espero que te haya quedado claro comenta debajo qué te pareció la clase de hoy déjame saber si te quedó claro la diferencia entre andar y caminar y adicionalmente este verbo pasear que es muy empleado así que te invito a que escribas debajo escribe ejemplos oraciones frases con pasear con andar con caminar yo voy a leer todos los comentarios y voy a responderte allí debajo sin más te saludo espero que te haya gustado este video. compártelo dale deditos hacia arriba compártelo con tus amigos con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español este video va a quedar aquí en la página facebook de español real y luego voy a compartirlo como siempre en el canal de youtube así que Sígueme en Facebook, suscríbete también al canal, ya que es fácil y gratuito. En el canal vas a poder encontrar todos los videos de Español Real. No vas a perderte ningún video. Cuídate mucho, feliz domingo y nos vemos en, un otro, en otro episodio en Español Real. ¡Chao! Saludos, ñe.